Y ahora sí, seguimos con este 8 Magazine Salamanca y lo vamos a hacer con nuestra sección. Nos acompaña Javier de Floristerías Mayo, Flores para mi casa. Decíamos al principio del programa, una fecha especial, entrañable, llega dentro de muy poco. Buenas noches, Javier. Bienvenido una vez más. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido Bien, tú. Bienvenido yo, <risas> Bienvenidos todos. Eh, fecha especial, fecha entrañable para vosotros, para todos nosotros. Sí, estamos ahí en la cuenta atrás. Dentro del miércoles que viene, este no, el que viene. Una semanita. Siguiente, una semanita, estamos ahí en Los Enamorados. San Valentín llegó. Los San, San Valentín. Para nosotros es una de las fechas más, más entrañables, obviamente, porque es una fecha muy bonita, eh, eh, se celebra algo muy agradable, como es el amor, y bueno, pues yo creo que qué mejor para celebrarlo que... Que con flores. unas flores, que es como lo vamos a hacer. Exactamente, unas flores, que es uno de, los, de las circunstancias. Bueno, vamos a ver ahora, nos va a mostrar Javier, cómo hacer una composición, si no me equivoco, con sí. esas flores ya para quedar... Si regalamos flores vamos a quedar bien, pero si hacemos una composición de estas ya, ya veréis. Cada año ya has visto que intento hacer algo uh -huh. diferente, algún... muchos elementos distintos. Exactamente, y con elementos muy, muy que podemos tener en casa o nos es muy fácil de adquirir, uh -huh. con flores que no nos suba mucho de precio, porque siempre andamos con esa historia, aunque en esta ocasión obviamente son rosas lo que hemos traído y unos tulipanes. Ajá. Uh -huh. Eh, hemos dejado este mes que lo hemos dedicado aunque no es estatuto, hemos dedicado un poco a, no bien. a, a la economía <risa> doméstica, a que claro, fuera de algo, enero. exactamente, a la cuesta de enero, y ahora venimos ya con ganas, no nos importa gastarnos un poco más porque estamos en la enamorada. Y porque merece la pena. Merece la pena. Estamos enamorados y el dinero no importa. No importa. Bueno, eh, te digo, que hemos ido, Hemos traído cuatro copas, Ajá. dos de balón y otras dos típicas de vino. De vino. ¿De acuerdo? Hemos traído unas bolitas de estas de gelatina. Todo muy rojo. Hombre, El corazón. Dos corazones, dos velas y nuestras flores. Uh -huh. Vamos a empezar llenando de agua, pero solamente estas dos, las gracias. Las copas de vino. Son las que vamos a echarle un poquito de agua. ¿Cómo suena ya? Escanciada como siempre, ya sabes. Todo rojo hasta las Todo tijeras. Rojo. Hasta vamos a echarle un poquito de gelatina, a ver si conseguimos no caerla. Gelatina dentro del agua. Exactamente, bolas de gelatina. Que nos va a dar igualmente ese toque rojo. Ajá. Vamos a repartir entre los dos. Ya queda bonito, ya de por sí. Simplemente ya esto queda estupendo. Uh -huh. De acuerdo. Y ahora vamos a hacer... Bueno, no. Ha cambiado eh, de idea. Vamos a sí. ver cómo... Eh, lo colocamos luego porque así Venga. creo que os voy a sorprender más vale. voy a hacer estos dos arreglos que van a ir obviamente aquí con el, el espejo la... también lo han visto al principio de de la sección vamos a coger tres tulipanes cada vez vamos a colocarnos en nuestra mano que vamos hoja. a medir un poquitín porque queremos esa altura y vamos a cortar con nuestras tijeras rojas también Sí, todo, hoy todo rojo. Yo hasta la camisa me he venido con una camisa roja. Para que no se diga que estamos en pleno San Valentín. ¿Vale? Voy a colocar estos tulipanes aquí en el medio. No nos importa que nos quede un poco caídos, que luego los vamos a poner bien. Y vamos a coger otros tres tulipanes Ajá. para el otro. Vamos a colocarlos sobre nuestras manos. Medimos. Medimos otra vez, exactamente. Más ¿Estos vas menos. a poner un poquito más bajos o a la misma no, altura? a la misma altura. Podría haber sido también y podrían quedar bien, pero yo creo que nos va a quedar mejor para la composición que queremos montar. Simetría en este caso. Exactamente. Bueno, pues vamos colocando, ya podido comprobar, echar agua, echar las bolitas de gelatina rojas en cada copa Ajá. y ahora tres tulipones en cada una. Y ahora voy a coger igual tres rosas rojas para cada... cada Vaya, rosas. Vaya rosas. vallas rosas súper abiertas, bonitas... Con esta largo me vale, entonces voy a hacer una cosa, voy a cortarlas todas más o menos a la misma altura y ya nos va a ser muchísimo más cómodo el trabajo, ¿de acuerdo? Vaya rosas, María, nuestra cámara que está ahora mismo enfocando, igual día sí. 14, te regalan sí, 12. Sí, las hemos, sí, es, las hemos traído con una apertura un poquitín ya media, porque que nos luzca ahora en el trabajo que, en el que vamos a hacer. Bonitas. Normalmente, sabéis que cuando las vendemos en nuestras tiendas van con una apertura unos puntos por debajo, ¿de acuerdo? Ajá. Para que tengan una duración muy larga. Pero en esta ocasión las he escogido un poquito abiertas por el tema de que nos luzca en este trabajo que vamos a hacer. A los hombres también nos hace ilusión que nos regalen rosas, ¿eh? Sí. Yo lo dejo caer. A mí personalmente, eh. mucho. Una flor muy bonita. A mí personalmente me gusta mucho vamos a colocar tres rosas. Esta la vamos a cortar un poquito más. Cómo huele, da bien. Incluso así luego la rosa dura bastante, ¿eh? uh -huh. con esta apertura. Vamos a dejar los tulipanes, vamos a dejar que el verde nos adorne hacia afuera, sacamos con mucho cuidado los tallos para que nos adornen hacia afuera y tenemos uno y vamos a por el otro que vamos a hacer lo mismo uh -huh. corte al bies supongo también sí siempre el corte al bies en el caso por ejemplo del tulipán eh, al ser un tallo carnoso ah, ya lo más, hemos dicho más. alguna vez no importa que el tallo sea transversal pero en la rosa sí ya saben sí en la rosa siempre un poquito, un poquito al bies con un poquito que sea al bies es suficiente ¿De acuerdo y ahora hacemos lo mismo sacamos un poquito las hojas que nos van a decorar muchísimo estas hojas sobre nuestra copa. ¿Vale? Tenemos y ahora voy a retirar esto un momentín, que para eso hemos puesto aquí el papel para retirarlo fácilmente. Tenemos dos copas con sus tulipanes Exacto. y sus rosas. Ahora Javier está recogiendo un poco vamos a un para que quede un lado. poquito más bonito. Lo dejamos a, a un lado en nuestro. Y ahora vamos platón. a colocar esto lo más. Vamos a ver, tenemos un espejo que hemos traído. Ajá. Puede ser un espejo o cualquier otro elemento, en este caso yo no vi que me parecía que, que podía quedar muy atractivo. Y ponemos lo primero en nuestras dos copitas. ¿Vale? ¿Con nuestras flores? Exactamente. Las ponemos encaradas una contra otra. ¿Cómo vamos a utilizar las otras dos? Pues las vamos a utilizar al revés. Estaba pensando yo en diferentes maneras y nunca... Y le vamos a colocar Ajá. dentro. Mira, si te acercas por aquí lo ves un corazón dentro. Vamos a ponerlo que mide uno para cada. Comenzar siempre el detalle uno y el otro lo vamos a poner también colocando para que mire al otro comenzar. Si es que nos está dando ideas. Exactamente los unimos para no fallar, dos, para y fallar y para combinar el, el trabajo este le vamos a poner dos velas que las vamos a encender luego siempre Qué bonito. procurando que no nos den en la si eso retiramos un poquitín, sencillo. se nos queda un trabajo. Sencillo pero muy vistoso. Sencillo pero muy vistoso, esa era la idea. Qué maravilla. Por eso he pretendido colocarlo, lo hago al final, porque lo bonito era un poco la sorpresa de cómo íbamos a enterrar todos estos elementos. A mí me ha convencido, me, me ha gustado. Puede ser un centro de mesa perfecto para la noche de San Valentín, eso o para también. la tarde, para el día siguiente. Me gusta, Javier. Yo creo que queda bonito, ¿verdad? Uh -huh. Pues ya sabes, toma nota. Venga, toma nota. <risa> lo veré, lo apunto y, y vamos cogiendo ideas. Tenemos plantas también. Tenemos plantas, sí. Importante. Y tenemos también que muy... decirle que eh, este trabajo y otros muchos trabajos que tenemos, los tenemos en nuestra web, en nuestra página eh, de venta eh, online, que se llama mayflor.com. Mayflor exactamente en esa página encontraréis cantidad uh -huh. de trabajos diferentes específico para este día de los enamorados con un montón de complementos desde bombones eh, vino champán eh, un montón peluches por supuesto corazones mariposas y además chicos y chicas si lo hacéis ahora mismo ya no se, nos, no se os va a olvidar lo compráis ya lo entregan el 14 de Importante. febrero sin ningún Importante. problema y ya está importante lo que estás diciendo porque como tantísimo porque sí, yo soy muy sí, no, y es se que se nos van acumulando la, los pedidos eh, y llega un momento que esto ya es, se desborda un poco y no podamos dar el servicio como a nosotros nos gusta darlo con lo cual yo le pido a los clientes que se den un poquito de prisa y, y empiecen a hacer los encargos es ya importante. con tiempo para que no les falle nada de lo que ellos quieren si quieren vino si quieren el corazón ese si quieren esos bombones vaya flor Mayoflor.com. Mayoflor.com, muy fácil. Vamos a ver las plantas, sí, Javier. exactamente. Eh, he traído dos plantitas, Ajá. que son muy típicas de esta época, que son, me refiero para los enamorados, esta es obvio, tiene forma de corazón, y es el anturium, que ya lo anturium, hemos traído, y sí. explicamos en su momento cómo había que cuidarla. Esta planta la vamos a encontrar en nuestras páginas. Anturium con su detallito de corazón también. Sí. Siempre, siempre al detalle. Siempre. siempre vamos a encontrar con algún elemento. Y luego nuestra otra planta que hemos traído en esta ocasión... La estrella esta. junto a las rosas, quizá, por ahí, por ahí. Exactamente, así, la, así es. Esta es la estrella como planta, esta es la estrella que es la, la orquídea. La orquídea. Es la planta mmm, estrella por, por para esto, estas fechas sobre todo, es que es impresionante. Qué bien pues, por eh, su decoradita que nos, nos la van a dar... En Floristerías Mayo. Recuerdo que con nuestras rosas eh, regalamos siempre una cajita de bombones Ajá. con mm, nuestra docena bien. de rosas. Eh. que bien, bien, Aparte de nuestra decoración muy especial, que siempre elegimos unos papeles muy diferentes para estas épocas. Bueno, mmm, el trato y el mimo que intentamos poner en cada cada composición exacto y la es. ilusión no sé si se se me están me... viendo si es que lo están viendo se eh, me ve pero la ilusión que ponemos en todos cada, los trabajos cada, cada detalle gracias Javier gracias muchísimas a gracias nos vemos en dos semanas el próximo lunes ya no será San Valentín pero seguiremos haciendo esta sí, sección con la misma todos. ilusión y con, con el mismo amor y con el mismo cariño hacia todos ustedes gracias Javier muchas gracias y feliz San Valentín feliz San Valentín a todos feliz seguimos feliz. con este seguimos con este magazine <risa>